Muy buenos días. Hola. Aquí tengo una invitada, una española. ¿Qué más, Andrea? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Pablo? Muy bien, muy bien, muy bien, Andrea. El día de hoy te he invitado porque quiero hacer un trabajo de tonificación. Quiero tonificar eh, un poquito las, las piernas, <risa> aunque el glúteo, el glúteo, el, el cu, no, no, el glúteo, el glúteo, que nos cancela de, el canal. El glúteo, y vamos a, a tonificar, aunque. Parte con este músculo aquí, el músculo de la diosa, el triste. las mujeres me dice, inclusive mi hermana me dice, Pablo, hace un video porque este, este músculo se me está moviendo. ¿verdad? Vamos a hacer este ejercicio que lo pueden hacer en, en casa muy tranquilo. Si ya es de tonificación, bueno, bueno, espero que tú lo hagas todo porque dura poco y es corto y es fácil de hacer. Y ah, qué sí, mejor que, que Andrea que sí. nos va a demostrar cómo, cómo va a quedar su, su brazo y, su, y sus piernas. Vamos a ver. ¿Cierto que sí, Andrea? Bueno, Andrea, ¿A vamos top. a iniciar a tope. Vamos a, a, a, a movernos acá atrás, vamos a hacer un poquito de, de movilidad articular, movernos, así para indisponemos nuestros cuerpos a que reciban el estímulo. Una gran bailarina española. Ole, ole, ole, ole, ole. Muy bien, muy bien. Adelante, atrás, adelante, atrás. Perfecto, vamos a, vamos a, a cruzar un, un pie. Va, vamos a bajar lentamente, lentamente, lentamente. Cambio. Respiro profundo. Nuevamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Afica los brazos, los brazos, ¿no? Atrás, atrás, atrás, atrás, atrás, atrás. Hacia adelante una linda eh, jornada no? Sí, extraño que hace sol en extraño que hace sol pero va a nosotros eh, Sí, sí, sí. Eh, aunque el sol eres tú eres tú muy bien perfecto aquí vamos a iniciar vamos a hacer un poquito de vamos a hacer un vamos a, a hacer un calentamiento un piccolo calentamiento vamos a hacer 30 saltos 30 saltos del payaso de tu me mira mira así lentamente 30 vamos a contar. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, oh, oh. 20, ¿no? ¿Cómo te sientes? 10, 10 más, 10 más, 10 más, otro 10 más, otros 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto, perfecto, ya vamos entramos un poquito, de, sí, se sube sí, sí. la temperatura oiga, te voy a quitar la ropa aquí, no me va a llamar toda la gente aquí, <risa> que no me va a centurar el canal ok, vamos a iniciar con, el, con nuestro primo ejercicio vamos a ir adelante vamos a abrir los pies más anchos que los hombros nuestro ejercicio con indicación. vamos a hacer esto miren, miren, aquí, aquí yo hablo italiano, español y yeah. estamos con la española, se a hablar puro español mira, mira Andrea Vamos a bajar lentamente, lentamente, lentamente. Que la rodilla no pase la punta del pie. Ok, así. Vamos a hacer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más espacio. 9, 10. Me quedo. 1, 2, 3. Perfecto. Oiga, el viento. Hay un viento aquí que... Muy bien, muy bien. Respiro profundo la botella la botella perfecto perfecto nuevamente nuevamente abro abro grande abro grande voy a bajar y me quedo bajo bajo abajo abajo 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 en 10 salgo como te sientes no, no, es, no es duro no, no es duro no, no es duro, no. No, es duro, no. No, es duro no. no es duro me dice pablo está muy duro Cambiamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Mueve un poquito los pies, mueve un poquito los pies. Respiro profundo. Última, última vez, última vez, última vez. Última vez. Abajo, abajo, abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me quedo, me quedo, me quedo. Uno, dos. 3, perfecto, ya este ejercicio fuera. Se siente, ¿no? Se siente un poquito la, sí, ya, el tono, aquí, ¿no? Por aquí, por aquí. <ríe> Muy bien. Ahora, tú reposas, de nosotros reposamos, no, vamos a sentarnos la, la colchonita, estamos tranquilos. Perfecto, ahora mira. Una pierna en esta posición. La otra siempre tirada. La pierna que está tirada, siempre el mismo brazo. Postura. Pecho adelante, mire, como un caballo romano. ¿sabes? Mano contraria, va a tocar el pie contrario. Siempre la pierna directa, directa. Derecha, derecha, así. Uno. Dos. Tres. Sin tocar la tierra. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Perfecto se siente es no duele duele duele un yo, poquito no no, me voy a poder mover. no, esto es fácil Andrea Andrea sí. no, no creo, pensar que, que estoy masacrando para algunos porque cierto ¿sí, si sí. hago algo difícil la gente dice no Pablo está difícil ¿sí? pero ¿Qué estás aquí especial ¿Por porque yo sé que tú estos empezando te hacen bien nuevamente va, nuevamente la misma pierna uno dos tres cuatro Ya lo hemos ya pasado ya ya ya dos veces. La tercera, vamos a, a poner un poquito de la. Las personas que quieren algo más difícil, arriba, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, siete 7, 8, 9 y 10. muy ¿no? vamos. a ver. Ah, un pequeño descanso, vamos a cambiar. Cambiamos, y cambiamos de izquierda, ¿no? ¿Cómo te Andrea? ¿Cómo te sientes? Dime, dime algo, dime algo, sí, sí, sí, sí. ¿Me, estás me están matando, está muy duro, esto, esto. contrato, mano Se va, 1, 2, Uno, dos, tres, cuatro. de toda la pierna, ¿no? El vasto se siente, ¿no? Tenemos que hacer otro video más adelante para quemar todos esos, esos gorditos que nos salen aquí abajo la, la parte de, de la cintura. Sí, eso, eso no no, no, no hace bien, no hace bien. Da un poquito fastidio, no? Cuando vamos a, a la playa. Pero lo dices por algo, me has visto que yo tengo... No, no, no, no, no, no, yo digo en general, porque aunque yo tengo una, yo tengo, mi, mi hermana me dice, Pablo, yo un ejercicio para esta parte de aquí que no, que no, no, no, no, no puedo rebajar, digo no, hermanita, pero... Sí, eso está difícil para quitar. Come bien, come pero bien, hace un poquito de aquí. ejercicio. Tanto adelante como adelante. Perfecto. Vamos a ver, nuevamente, el segundo. Pues ya me llama El segundo. Uno, dos, tres, cuatro. es perfecto. Por último, eh, estamos reposando, vamos a hacer el último, el último que hemos hecho ya, con un poquito más de resistencia. Okay. Oiga, la española aquí ahora. ahora. nos va a hacer una clase de baile. <risa> el latino también. El latino, el latino, el latino. ¿Te gusta la salsa o no? Claro. ¿Claro que sí o claro que no? La salsa con el arroz. <risa> gacha, gachata, merengue gachata, merengue, recto muy los bien, probamos. bueno el último, el último salgo, salgo, salgo, arriba, arriba 1, 2, 3 4, 5 6, lento, lento 7, 8 9, el último y 10 estos ejercicios los pueden, dejar, lo pueden hacer en casa 3 veces por semana aunque le pueden subir la, la repetición nosotros hacemos 10, pero si tú está más, más fuerte puedes hacer 15, 20 para empezar, vamos a empezar siempre de menos a más. Okay. Nuestro próximo ejercicio, mira. Vamos a doblar un poquito la, eh, la colchoneta para que no te no te duela un poquito la, la rodilla. Eh, muy bien, muy bien, muy bien. Se le encanta a las mujeres. Postura, basta, posición. Uh -huh. Eso es. Laboro, con un pie. Pies directo, siempre derecho, vamos a de derecho. 1, 2, 3, continúo el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ahí me quedo, me quedo, firme, firme, firme, firme, firme 1, 2 y 3 Mira la media Te voy a mirar, claro que te voy a mirar, te, Ay, voy, a, te voy a corregir Porque la espalda tiene que estar recta. Resta, resta, vamos Vamos a hacer, vamos a ir por el segundo, cambio de pierna, cambio de pierna eso es. muy Bien. 1 2 perfecto. 3 4 mira enfrente. 5 6 7 8 9. En gira. Me quedo, me quedo, me quedo. muevas. Ahora baja un poquito más, Baja, bajar más, baja, mueve bien, baja lo adijo. 1 2 y 3, perfecto. Nos vamos a agarrar todo para tenerlo los dos grupos. Perfecto, vamos pedido, tú repetimos. Así me gusta. Activa. La española me salió bravo, ¿no? Mandándose Muy bien, muy bien, no, no El hombre maneja el mundo, comanda el mundo, y la mujer comanda el hombre ¿Quién, quién, quién, quién comanda? ¿Quién tiene el poder? Las mujeres Detrás de un hombre poderoso hay una mujer Ah, es verdad, es verdad, es verdad, te doy la razón 100%. Vamos a iniciar con la prima pierna que hemos iniciado, derecha, derecha, derecha, no con la otra derecha, dale, dale, bájala, bájala un poquito más, ok, ahí se va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, me quedo, me quedo, firmo, firmo, 1, bájala un poquito más, 2 y 3, perfecto. Detrás de una gran mujer hay un gran hombre. ¿No? ¿No es así? Claro, como Que <ríe> no. Es viceversa. Siempre quieren ganar a las mujeres. No, no, no es posible. Cambio, cambio de pierna. ¿Se va? Ok, se va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Me quedo, me quedo, me quedo. Uno, dos. Andrea, ¿cómo te sientes? Bien, bien. No es duro, no es difícil, ¿no? no, no, no, no. Ah, bueno, esto acá se lo puedes repetir más veces y más repeticiones. Vale. A ahora, vamos a terminar con el piernas que. Iniciar. Se va, adelante. Vale, un poquito más, vale. Muy bien, se vale. va. Me quedo, me quedo. 1, 2, 3. Ahí mismo, ahí mismo. Vamos con la otra, con la otra pierna. 1, 2, la más. 3, 4, 5. Me quedo. Bájala un poquito más. 1, 2, 3. Este ejercicio lo pueden hacer todos en la casa. Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Está duro? ¿Está difícil? ¿Está muy fácil? Este cuéntame. Mejor. Cuéntame. Este mejor ya activación ¿Sí? mañanera. Ah, ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Y por último, el ejercicio de, de la pierna, el mejor ejercicio para pierna del el dulce, vamos a siempre sí, pues, la misma postura. Vamos a hacer esto. Adelante y atrás. Ok, vamos a iniciar con esto. Adelante, atrás. Adelante, atrás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, perfecto, perfecto, eso, cambiamos, cambiamos de pierna, va, 1, 2, 3, 4, 5, espacio, espacio, 3 7, 8, 9 y 10, perfecto. se siente, ¿no? Se siente, se siente, o sea, lo repetimos nuevamente. ¿Va a Ah, no, quédate aquí, tú, quédate aquí. Quédate aquí. Vamos a repetir nuevamente. dura dura, dura, dura, dura, dura, dura. baila, baila. Vamos a baila, baila, baila. Pero aquí la veo muy tímida. No, es concentración. Concentrada. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? No es difícil hoy, no es difícil. No es difícil. Último, último, último, último. Lo repetimos última vez. Última, la última vez. Inicia. Inicia. Postura, va. Adelante. Atrás. Uno. Dos. Lento. Pero la pierna tiene que subir. No, no, no, no. ahí, ahí, ahí, muy bien, ahí, ahí bien, sí, sí, sí, Va. dos, tres, cuatro, muy bien, guarda vale. vale el trabajo aquí, guarda vale el trabajo aquí en el glute. cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, perfecto, perfecto, perfecto, ahora, primero que guardear la luz antes te va uno, dos, ¿No? le he le pegar una al marido, el no, no, no, si queremos yo, pero aquí fortalecido, ¿qué vamos a hacer, Sandra? Esta es la postura, mira, pecho adelante, pecho adelante, pecho adelante, pecho adelante y vamos a hacer, vamos a tirarnos atrás, atrás, atrás, atrás, como si me fuera a sentar, mira, brava, muy bien, dura los brazos, ok, uno, dos, y hacia atrás, hacia arriba, hacia arriba pie firme, pie firme, pecho adelante y me tiro atrás de mi, doblo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10, tengo una pequeña pausa, son ejercicios muy prácticos que puedes hacer en casa, ¿no? cuando no, no, pueden, hacer, no, no pueden ir en palestra porque llueve, no hay tiempo, porque no hay escuta, 50 más, Siente un poquito, ¿no? Ok. Vamos a repetirlo nuevamente, nuevamente, nuevamente, nuevamente, nuevamente. El mismo, el mismo, el mismo, Ok, se va atrás, se va. Uno, dos, tres, cuatro. Miren, dos más, dos más. Uah, se siente, ¿no? Se siente. descansa, aunque tú descanses. el próximo será todavía mucho más interesante, mírame, mírame, mírame, mírame, siempre la misma postura, arriba y regreso atrás, mira, atrás. mira, piernas permanecen siempre rectas, muy bien, nuevamente arriba, atrás, arriba, atrás, yo miro, yo miro, yo miro, yo creo que es mejor que te acudire, atrás atrás atrás atrás atrás más atrás el glúteo más atrás más atrás ¿Cómo? Vamos, así? aquí atrás no? Uh -huh. arriba atrás arriba atrás muy bien muy bien para empezar está bien así perfecto perfecto férmate párate <ríe> vamos a hacer cuánto? 10 ok que va siente el trabajo del tríceps ok 1, 2, 3, arriba, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, para empezar es así, más adelante, cuando tú tengas más fuerza más técnica, con los pies derecha, todo tiene un cumplitivo, Pero para empezar, este movimiento está bien. Despacio, despacio. Se llega a la cima. ¿Cómo te sientes? Sientes un poquito el trabajo en los brazos, ¿no? Ok, última vez. Va, se repite. Se repite. Uno, dos y tres. Arriba. Uno, dos. Despacio. Tres. Cuatro. Seis. Último, último, último. Se siente, ¿no? Ya estamos terminando nuestro entrenamiento el día de hoy. Este ejercicio último que hicimos me gusta, pero vamos a, a poner un poco un grado más de dificultad. Su descanso. mírame mírame Punta, camino. Uno, dos, tres. Regreso. Uno, dos y tres. Adelante. Camina. Uno, dos, tres. Tres atrás. Uno, dos y tres. Descansa. Muy bien. Pero ¿la pierna las piernas así van Las piernas van en esta posición. Las piernas van en, la posición. en la posición. Uno, dos, tres. Las piernas ah. se dan el impulso. Sí, se siente el ejercicio, ¿no? <ríe> se ve fácil, se ve fácil, pero tú lo puedes hacer. Y lo hace padre, lo hace, y lo hace Andrea. <ríe> okay. No Andrea, Andrea, vamos a iniciar, vamos a hacer tres adelante y tres atrás, ¿ok? Y me corro por corporación, muy bien. Okay. Se va. Arriba, arriba, adelante. Uno, dos, y tres. Ah, hazlo más cortito, más corto, ok, ahora atrás, atrás, atrás, uno, dos y tres, Va. uno, dos y tres, perfecto, vamos a hacer el último eh, en las continuaciones del, del segundo que hemos hecho, mira, arriba, con las dos manos después de la postura, adelante, atrás, abierto, como tú quieras, lo importante es tener la mirada al frente el pecho adelante contraer el abdomen mira mira mira el ejercicio que sigue mira arriba uno dos y tres regreso uno dos y tres muy bien te quiero ver uno despacio dos y tres atrás atrás atrás uno dos y tres párate muy bien perfecto perfecto me gusta me gusta me ve, es, es fácil complicado. de hacer no, no no es complicado ¿sí? de <ríe> coordinación. bueno muy bien vamos a hacerlo nuevamente nuevamente me gusta me gusta eso va arriba va uno dos y tres atrás regreso. uno dos y tres descanso muy bien en que se sienta el trabajo del triste del triste del triste ¿Cómo te sientes, Andrea? Bien, bien, bien. Así lo conseguía hace. Dentro del universo no hay nada imposible. Solo hay que probar. Probar, ¿no? Y si no te sabes, reprobar. Reprobar, sí. sí. Nada es imposible. Todos tienen que probar, e intentar, intentar, intentar y todo sale. Pasamos la última vez. Última, última, última, última vez. Va, arriba. Uno, dos, tres. Atrás, atrás, atrás. Uno, punta. Dos. O sea, última vez. ¿Sí? vez. Tras. Tras. Adelante, adelante, adelante. Uno, dos y tres. Perfecto. Muy bien, muy bien. Andrea. Muchas gracias Andrea por hacer este, este entrenamiento última. Gracias a ti. Ay, no, de me recuerdo. Después. de recuerdo. Después de cada entrenamiento hay que hacer un poquito de, de estiramiento ahora porque ya no están, está la guardia que nos está diciendo Pablo no, no puedes meter la, la cámara a tierra, tienes que pagar la multa tienes que ya todo es multa, entonces tenemos que irnos pero a casa, puedes hacer estresis tengo un video de cómo hacer estresis en 3 4 minutos Andrea, ¿qué tal? Muy bien. Andrea, tírate un paso, Andrea vamos conmigo <ríe> tírate un paso, ah, muy bien cuál bueno, Andrea, mira, mira, es brava bra bra para bailar hazme esto, mira toca con la mano, la punta, ven, atrás, talón sin durar la rodilla ah, está bien, si sí bailarín no, no, está haciendo trampa, atrás, atrás, atrás, atrás ¿sabes? ah, sí, así, así trampa <ríe> muy bien, muy bien, por el día de hoy, hemos terminado no, no olvidaste de hacer en casa en tres si todavía no te estoy inscrito a este canal, suscríbete ahora que espera? Andrea, saludos. Muchas gracias. De nada, de nada, Andrea. ¡Viva España! ¡Vaya!